Fernando, tú Genai! Ay, amigo, yo, yo ya creo que hicimos bastante ejercicio con esa corrida que nos dimos, eh. De hecho te iba a decir lo mismo. Yo creo que ya ya nos devolvemos porque no sé, sí, yo como yo... que. O sea, amigo, viendo este lugar realmente claro. entre encajar con la sociedad y ser feliz, prefiero ser feliz, eh Mira, mira, mira, hay un montón de sudor ahí, ¡qué asco! O sea... <risa> <risa> ¿No había ¿No no no un quiero. gimnasio más barato? Esa es una excelente pregunta Aparte no veo aquí entrenador, no entrenadora y bueno, pues al parecer estamos solos y si ¿sí nos devolvemos Sí, sí, mejor vamos a devolverlos. creo que es lo que, lo, que mejor queda Sí, sí, sí yo no sí. quiero sufrir como ese gordito que está ahí, mira, mira, mira, ese gordito está sudando ¿Qué, qué, Uy, mira. sí, amigo ¡Ey! ¡Vamos! ¡20 más, tú puedes! ¿Eh? ¡Vamos, maldito! Ah, ¡No, bro! Ah, ah, ¿Eres ah, fuerte? No, bro. ¡Vamos, tú puedes! ¡Una más! Bro, lo no, lo, no, no, no va a matar, perro, lo va a matar, yo no quiero que me hable ¡Vamos! ¡No tenemos la bandeja aquí! Sí, sí, mejor ser feliz, amigo. Sí, ojalá esa no sea nuestra entrenadora, eh. Buenas, señor, eh, señor. ¿Por qué no señala a la tipa? Porque ¿Sí? Buenas. Hola, ¿qué hacen aquí? Qué buena pregunta, Dorothy! Pues venimos aquí. Venimos a volvernos fitness, o sea, queremos cuerpo de Barbies como tú. Mira, queremos bajar este este gordito, la verdad. Pero estamos buscando a ah, nuestro sí. entrenador o entrenadora, no veo ninguno por aquí Ah, pues yo soy una entrenadora de este gimnasio ¿Tú? ¿Qué? También. ¿Desde uh -huh. cuándo? Pero si sí les conté el otro día El otro día... Um... Tú dijiste es que entrenabas marmotas Bueno, ¿ves eso? Bueno, creo que ese sí tiene pinta de marmota <risa> <risa> Ok, bueno, pues entonces vuelve a nuestra entrenadora, ¿qué tenemos que hacer? Quiero ya hoy llegar a mi casa del delgadito para que me quite toda, toda la ropa nueva que me compré. Vale, vale. Entonces, primero el estiramiento. Vamos, el estiramiento. tenemos que cruzar todo esto. ¿Qué, qué tenemos? ¿Es en, en serio? Su... ¿Tenemos que... Ay, a ver, ah. no, esto huele horrible. Ah. Esto, esto es vamos. sudor. Esto es sudor. Sí, y así tienen que tener. Tienen que quitarse todo este sudor de encima. Vamos, ver, vamos, vamos, ¡Vamos! Oh. saltamos. Uh, ya me estoy cansando. Ya, ya me cansé, ¿me puedo regresar? No, vamos ah, ah, Bueno, y... Hola, ¿y esto? Oh, mira Hola, ¡Oh, hola! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! Ay, amigo, ah. esto, esto es petróleo, esto es petróleo Sale aquí, no, yo no quiero ¡No es petróleo! Vamos, primero, para poder bajar de peso y quedar fitness Tenemos que ir en contra de todos estos males Que es el chocolate y la fritura ¡No! ¡Así que oh, no no ni... hay... A ver, no. hacen bastante feliz. Feliz. Pero si sí son delicioso chocolate. Doritos, no, ¡cata no, no cola! Amigo, oh. tristemente nada, esto patrocina si no, el video. Pero ahora sí, ¿por qué? Los voy a nada extrañar. Voy a extrañar estas ricuras. Luego los veré en un futuro. Ay. Muy bien, ahora viene el verdadero entrenamiento. Ay, no, amigo? amigo. Que ya no estamos en el verdadero entrenamiento. No, esa eh. era una previa. Ah, Estiramiento, ¿cómo? se los dije. Ah, ah, ah, bueno, entonces ahora qué tenemos que hacer, pues síganme, en ah. esas piernas con ah. mucha fuerza. Me vas a colocar ah. a saltar en serio y a mí que me Ajá. está doliendo una, una rodilla, me duele, me duele. Ah, me duele amigo, creo que me va a dar una trombosis, ayuda. Oops, eso no me lo esperaba. Bien, ahora viene el segundo reto. Espero que no te duelen las rodillas ni nada Porque ahora el equilibrio va a ser tu mejor amigo ¿Equilibrio? Ajá Oh, no oh, oh, eh. Yo creo que, que aquí voy a fallar, ¿eh? No tuve equilibrio para pasar en la prueba de conducción Y voy a tener equilibrio en la vida El único equilibrio que le tengo es a la hamburguesa encima de mi boca Ay, Bueno, ya no la vas a tener A ver, suave ¿Cómo que no? Una que manzanita y estamos bien ¡Vamos! ¿Cómo manzanita, suavecito. ¿Cómo la pasas tan ¡Ala! ¿Por qué? Pues obvio, tenemos equilibrio sí, sí, Vamos, ustedes ahora? van a quedar igual ¡Con fuerza! ¡El más pero... ¡Ay, saltamos! ¿Cómo voy? ¡Hay que saltar! ¡Ay, me prendo! ¿Se bueno, ¡No sean uy! No ¡Pero sea pero, pero. esto duele las pero, manos! Pero, pero... ¡Ay, me duele! ¡Ay, amigo, no, amigo, no me dios no, sorprender! Si Va, ¡Vamos, fuerza! Vamos. ¡Hay que sacar ese gordito! ¡Hay que sacarlo! ¡Vamos, que no hay! Espérate que creo que me, va, me voy a desmayar Ay, veo las estrellas Ya, ya uh. lo sé mi panita Yo también tengo un calor que, que, que flipas Pero tenemos que poner unos baby, baby duties. ¡Vamos, vamos, vamos! Es momento de utilizar esas piernas con fuerza Así que vamos a saltar Ay, todo ya, esto Pero ya lo utilizamos bastante Pero que Ay, eso vamos, es fácil vamos. para ti Porque tú eres la entrenadora de esto ¡Vale, vale! No lloren como niñas vamos. Vamos. No ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, vamos esto... Estoy escuchando un crujido y creo que son mis rodillas quebrándose <risa> Ya no puedo No, amigo, no es eso, son las papas que traigo aquí en el bolsillo Ese... um, um, ¿No? ¿No? Ah, no, ¡Claro, no, no, no ¡Te mí, sale ¿claro? eso! Ahora. Oh, ¡No, mi no es. papas! Claro, claro. ¡Muy bien! Ya, ¡Ahora! ¿Y ahora? y <risa> ahora tenemos que. no ha terminado! ¡Tenemos sí. que cruzar esta pared! ¡Ahora! ¡Ya, pero no de me grites! ¡No me grites, por favor! A ver, vamos no. Antes había respeto en estas zonas A ver, a Esto no es la que conocemos Claro, yo pensaba que los gimnasios eran amables Te decían en plan de que, a ver, papito Sube ¡Ay, papito! ¡Vamos! ¡Es momento del boxeo! ¿Del boxeo? ¿Boxeo o esquiar los sacos de boxeo? Porque veo que... El boxeo vaya al fondo Ahora, su agilidad debe ser más del 100% Así que vamos A ver, ¿qué te crees tú aquí? entrenadora de Goku Vale, vamos, vamos, vamos y ahora, y ahora, y no ahora, a pelear? Pelear. Bro, bro. Bueno, ¿Ahora bueno, si día. los guamazos o qué? Ahorita sí te va a por ti la cara, rana. Ahorita sí te va a ir, vete, cara, rana. Somos malos pele peleados. <risa> <risa> ay, ay, somos yo, malísimos. Tío. Creo que el boxeo no es para ustedes. Así que sigamos avanzando. Encontraremos sí, sí, yo... algo que los ayude. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda ¡Continuemos! ¡Ay, qué es esto! ¿O no? Agua no, agua no Yo A soy alejí al agua Con permisito, no, gracias No, no, no, no, no, no, no A bueno, ver, primero y... que nada ¿Y Escúchame. por qué te puedes sentar tú? Porque yo ya estoy fitness No como ustedes Así no. que vamos Siempre que A entrenemos ver. Tenemos que tomar duchitas dime, Así que vamos Dime que esta agua La puede tocar los otacos, Porque como que soy otaco Y no, no puedo No sí, me gusta sí, el agua sí, sí. sí, Mira A ver, paso, Mira, paso, paso pero, es mejor. Pero que ¡Vamos! no. Bueno, a ver, vamos, bueno. va, vamos, Que no Vamos, vamos. Que no hace Ay, nada. Ay, es agua, amigos. Es agua. Mis pies me queman. no nah, ah. eso es agua artificial. Pero esto sí no es artificial. <risa> esto sí es agua de verdad! <risa> no es artificial. No vamos a nadar. Pero vamos no. a tener obstáculos en la piscina. Así que soy... vamos. Oh, eh. oh. A ver, es un poco no. más difícil. Aviso de eso. ¿Tú, tú sabes que <risa> si me caigo.? Es de vida para mí, verdad? Yo todo sí. lo que he llevado contado sin bañarme. Llevo cinco años. Vamos, ¿Dónde están tus habilidades entonces? ¡Joder! ¿No ahí es? están, ve, ya me lo pasé. Pues, ¡No, no suena tan pasa? difícil! Ay. ¡Vamos, subamos! ¡Fuerza ¿Para ¿Para sí? de brazos! ¡Fuerza de brazos! ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Ay, no quiero hacer esto. Para ti es fácil decirlo. ¿Tú crees que saltar ahí encima del agua.? Eh. Hay un tobogán ahí, eso no nos va a llevar para ningún agua, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, averiguémoslo ¿Cómo que averiguémoslo? ¿Quién hay? Panita, quiero que te digas, ¡Tú cuídate de mi familia! Eso es un tobogán sin agua ¡Ay, no! Ten cuidado ¡No, no! no metiste! ¡Ay! Yo no paso por ahí, yo no quiero Yo no voy, yo no voy, vale y las patas Vamos, la no falta tanto Ay, Yo estoy por inercia, amigo Yo ya creo que voy a ir cavando mi propia tumba sí, Muy sí, bien, sí, ahora todo. Vienen los obstáculos Esto ¿Mm? es muy general En todos los cursos de gimnasio Así que, ¿Mm? lo que tienen que hacer es Saltar estas bañas Y después una mega carrera ¿Joder. ¿Me viste que yo trabajo para las olimpiadas ¿O qué diablos? La verdad, las cosas como son Ok, vamos, vamos, ahí, ahí, oh. salto uh. Vamos, todos pueden. Okay, amigo, estoy volviendo a ver las estrellas. Uy, por fin me lo pase. Vamos, ¿quién hay? Vamos con Así esa que carrera. Vamos, carrera, Tobe. Tengo que competir aquí. Vamos. Ah, vamos. No llorando perro. Vale, maestra, ¿tú qué haces ahí? Bueno, te me cuidas. Yo ya no vuelvo. No no no, no, no, no, yo no voy a no, volver amigo. aquí, eh Yo no voy a volver Vamos, vamos, quite mío, córrele, córrele, correle Corre, pero ¿Por qué unas cuantas papitas de ahí? ¡No escapen de ejercicio! ¡Corre, corre! No, yo no quiero volver no, aquí, papu, vamos, vamos, vamos. Yo siento no, algo no, por no, aquí. No, no, una brisa, una brisa. Yo creo que aquí está la salida. Podemos escaparnos de ahí, esta maestra asquerosa. A ver. Vamos, que se puede, amigo. Okay. Púntate, púntate rápido ¿Por qué tan tan extraña razón hay un avión aquí? Bueno. ¡No, no preguntes, solo móndate! Unos minutos más tarde. ¿Te acabas de dar cuenta de que estamos volando sin sentido alguno? De verdad. Y abajo hay una isla. ¡Papu! ¡Coge el paracaídas Esto nos se hace agarramos. solo una vez. Esto se hace solo una vez. ¡Y nos Vamos. tiramos! ¡Libres somos! Eso.